Se habló ahora en el Yao Yao, Millet, y habla de dolarizar. Todos mm. hablan de dolarizar. Porque el tema hoy, el dólar, no sé por qué, pero nos preocupa. Está altísimo, no sabemos cuándo va a frenar. Pero, ¿qué sería dolarizar? ¿Me lo pueden explicar así vos? Cambiar no? tu moneda, sí. tu peso, sí. y pasar a la moneda, Que todos, en este caso norteamericana. Eso que me queda claro, pero ¿cuánto estaría un dólar? Bueno, eso depende de la confianza y del ordenado que se haga la transición. Pero si pasa hoy. No, pero perdón, no depende de la confianza, depende. Vos tenés una determinada cantidad de pesos en la calle, una determinada cantidad de pesos, tenés que transformarlos en ¿Dólares? ¿Dólares? dólares. Me, me, ¿Me vas a es convertir eso? en un defensor de la dolarización que no quiero Que no querés ser. Ah, ah, no, pero yo Como para todo, conocer, puedo... perdón, eh, quiero conocer qué sería ¿Dolarizar? Dol... Eh, ya entiendo, ah, manejarnos en dólares, pero ¿qué pasa con la que gente? Pesos. pero Está bien, eso lo entiendo perfecto, claro. pero ¿a cuánto? Porque Ese decimos es eso como si fuera sí. fácil depende, llevar a cabo. Dep depende cuánto lo puedas garantizar, a cuánto lo puedas comprar. O sea, si vos querés pretendés comprar los dólares, o sea, inter intercambiar tus pesos por dólares solamente con los pesos que tenemos... Por supuesto puede ser un desastre. Entonces. Pero Milé dice que con los títulos públicos y con, digamos una, que es y con el el único, algunas garantías digamos que es el único. Hablé con expert y la mayoría. Yo te escuché con y tampoco le entendí. Dijo mucho, pero no dijo pero, nada. Pero dice que es un, un paso al vacío, un paso al vacío. Bueno, el, Ecuador no volvió de, nunca más. No, bueno, volvió el, el nadie me dice tiene. hoy a cuánto estaría el dólar. Es, Tengo es, un es dólar imposible. cuánto. Por más que haya gente que crea que sería fácil de estimarlo, es imposible saberlo. De, depende. ¿Entonces depende para mucho. qué se dicen cosas que no se pueden Mira, llevar a cabo? Te, te, digo porque, te digo porque es difícil de, de prever a cuánto podría estar el dólar. Primero porque si las encuestas siguen diciendo que mi ley es un candidato, sí. muchos van a ir volcándose ya al dólar de forma anticipada, con lo cual vas a tener un, un efecto en el corto. Sí. Y después lo que puede llegar a pasar depende directamente de la confianza y qué ofrezca vos como garantía. Y, y la realidad es que. Yo puedo, la digo, a ver, perdón, y corregime porque voy a decir a lo mejor una burrada. Digámosla. Si el dólar está, o sea, dos mil pesos, va a haber millonarios dos mil veces más millonarios de lo que son y pobres dos mil veces más pobres de lo que son. Porque eh, nadie tiene dólares. ¿Cómo si pueden exacto. comprar los fideos? Es joda. Sí. Supuestamente eh, los cálculos que hace la gente está cerca. Mira, como dice Roberto, es imposible hacer esos cálculos. Pero dicen que el dólar debería estar, si vos haces ese cambio de dólar por peso, a no menos de alrededor de 800 pesos. Claro. Imagínate que una persona en la Argentina que gane, no sé, 200 mil pesos y se la cambias a dólares. Eh, creo que también, da, un, da unos 400 también, dólares por mes, es una cifra muy... Digamos, muy Roberto, baja. que este sí. dólar no corre a la inflación en la Argentina, está atrasado este dólar. Está atrasado o sea, y está no muy parece, intervenido. Está muy intervenido, che, qué alto está el dólar. Pero si vos lo y soltás y sigue la inflación de ciento y pico por ciento por año, tendría que estar mucho más alto. Es lo que dijiste vos, perfecto, sube el dólar, más pobreza. Eso es claro, claro. eso Entonces, es lo pero lo que pasa es que, que vos, vos tenés ¿quién, que pensar lo Hoy por hoy sabes lo que lo, tenés un ministro de economía acobotando una, mar, una manguera de una canilla que sigue corriendo, o sea, esto está por explotar en cualquier momento. Ahora queremos seguir en la mentira, queremos seguir viviendo Roberto perdóname, vos sos empresario. Sí, ¿sí? vos sos empresario, tenés. Eh... Sí, sí soy, soy empresario Pyme. Está bien, vos claro. sos empresario, sí. digo, los valores de no sé, de, de de tus locales gastronómicos, van al valor del dólar blue o al valor del dólar oficial? Eh, la, la realidad es que... La inflación, el, el, el, al el, valor los, de la inflación. Nosotros vamos al ritmo de la inflación, totalmente. El único valor para nosotros es el de la inflación. Uh -huh. y, y, y, Pero y, nada de lo que ustedes hacen se mide en valor... de. Che, me aumentó el blue, aumentemos esto, este precio. No, lo que sí te obliga siempre a estar haciendo la especulación, si te, si te estoqueas en capital de trabajo... Pero valor, Roberto, la, perdón. ¿en, en, qué, ¿En qué te cuidas Roberto, es gran vos, vos de estás mente? hablando de que, por lo menos en tu pyme, va al valor de la inflación. Pero una cosa es consecuencia de la otra y parece un círculo vicioso, porque la inflación va detrás del dólar también. Entonces, ¿cuál es el, el tema? ¿Dónde Bajar se el, y la, Bajar la inflación. Sí. ¿Se porque sí. Voy a hacer un, un aporte al, al sentido común que me parece que es mm. importante... Siempre la responsabilidad de estas cosas son los gobiernos. Uh -huh. No le vas a, como hizo Tom el otro día, echar la culpa al pobre almacenero. Claro. O sea, me parece un contrasentido. Vos lo que tenés como gobierno que hacer es ofrecer un panorama de claridad y saber a cuánto van a valer las cosas. Pero eso ¿no? nunca pasó. Siempre bueno, las promesas de campaña y prepárense para escuchar promesas en este año. Que después y... nunca se cumple, pero nunca no, se termina cumpliendo. Pero... Y te metiste en política. Pero ¿no? fíjate una cosa. Yo quiero escuchar de eh, a vos. Llegás a tu casa. Sí. Está Pampita Perdón, pero a mí yo lo tengo acá, tengo que preguntar ¿eh? Son como una eterna luna de miel Yo los veo a ustedes tan enamorados y felices siempre No hablan de inflación mon... No, pero tienen un montón de hijos eh, Digo, lo tuyo, lo mío, lo, mío, lo nuestro, ensambladísimos Y están siempre como, no sé, luminosos, sonrientes, felices no, no hablamos de inflación, no hablamos, no hablamos de política Nunca un grito de, salir de acá! nunca. Para. No, pero nunca me estrés en tu un... casa, explícame cómo hace. Pero por supuesto, somos un, una pareja normal, al igual que... que pero este, no, igual se los todos. ven demasiado felices. <ríe> no sé si... Digo, no, sí, está estamos bien. Estamos muy felices. Es lo que uno seguramente. Vamos cuatro años... Este, este, de mucho este amor mucho y lo que amor, estoy diciendo es... Ana, niegan no... en algún momento como familia? Claro, por supuesto, como todos. ¿Quién pone los tema? puntos? ¿Quién por... lleva los pantalones de la casa? Depende en qué situación. A ver, ah, con los bien. chicos. Yo he descubierto que hay batallas donde prefiero no meterme. ¿Por ejemplo? Y qué sé yo, ¿eh? Uy, qué varias ahora veo, pero. Eh, pero quiero, ¿cuáles? ¿Cuáles? Sacar la factura. Me acabo, de cuenta no cuenta, me acabo de cuenta que tengo un déficit ahí Que tengo. Que sí, ver. Ver. No, no lo, que no lo preparaste, claro Eso esto, no, no fue, no, no, no sí, se Pero, ¿quién administrar. No, bueno, pero para computadora, es, horas Es el laburo de todo, por supuesto ¿Pero quién administra? ¿Quién... ¿Quieres meterte en la economía de mi hogar? No, no, no, no yo pregunto no, Yo le pregunto las cosas Ahí va, vamos con la computadora Horas de compu para los chicos No, ella es mucho más ordenada que yo a ella le preocupa mucho más el sentido estético del hogar. Yo me he adaptado mucho en ese sentido. Se lo hace pensá, Pamela? Si ella sabe, relajás ahí o no. Vengo de 11 años soltero. En, oh, en un claro, departamento claro, de soltero, claro. O sea, para mí no existían y... los cajones sí. Yo iba todo el... Está bien, Pampita <risa> ordena la incluidos. casa La casa, el orden de la casa Pero, Los supuesto. horarios, horarios de comida El menú, que vamos a comer Somos muy ordenados Nos a gusta eh, la rutina, nos gustan los momentos juntos Comemos siempre entre las 8, 8 y media Temprano, los ah, chicos son temprano ¿Los Pero chicos va? tienen opinión en la comida de la casa? Muy poca este, Beltrán tiene mucha, tiene mucho carácter, mm. salió muy a su madre y tiene preferencias claras, entonces por ahí a veces. ¿Cuáles son las preferencias Y sí, le gusta. La nariz, la pasta, tiene cosas, tiene más claro, me parece, tiene muy claro lo que no le gusta, entonces, este, pero generalmente lo, lo, lo resolvemos. Pero son padres de, de, de poner límites en la casa, amorosos, sí, sí. por supuesto. Mu hay mucho orden, hay mucho respeto, nos gusta estar mucho tiempo juntos, le dedicamos eh, tiempo a estar juntos, fin de semana. Y metes perfil económico a la vida de la familia. Mm. Recomendad esto, no lo hagamos, no gastemos en Va esto. O, o, o el economista de la casa, sí, de, casa somos, de Herrero, cuchillo de palo. Somos muy austeros, de verdad. Ah. A, nos gustan nos gusta las cosas simples. Papita siempre fue eh, brillante en su Capita. carrera, pero desde muy chiquita, ¿no? que era la reina de los estudiantes, ¿no? Sí. que la descubre Pancho Doto. Claro. Siempre en su carrera fue como muy metódica con sus cuentas y de hacer campañas. y de Se mete, sí, en, se mete en tu campaña. Muy, hablando de campaña muy, al principio se metía mucho en mis intervenciones entre televisión. Ah, ¿Ah? Sí. Está muy duro, y está, ella creyente, sabe. está nervioso, claro. esto no se dice. Me ayudó, mucho, claro. me ayudó mucho, de verdad. Hoy ya me ve un poco más suelto y, y es más y, fácil. Roberto, ¿le, le, ¿le gusta que vos te involucres en política desde el lugar, digamos, no sé, de la exposición, de la seguridad, de un montón de cosas, sobre todo en este año que hay tanto, Criticas. tanta pelea, tanto. Por el solo que te hecho de ser parte también. de un sector, por, por sol, solo representar sí. un, una idea o, o un espacio, ya sos el enemigo de un montón Tal de No importa lo que Dios diga. Con lo cual tiene costo siempre y eso a ella no le gusta, porque ya uh -huh. es de todo. ¿Le, le me, ha pasado que la colina a, a ella, por lo que dijiste vos, y, por ejemplo... Para por chicanearme a mí, ella puede ligar a, un, a, a, a como, algo de rebote. ¿le, ¿Le ha pasado que, que la castigen? Sí, sobre ¿sí? todo cuando el insulto era este, encabezado por el marido de Pampita. Pero ah, sabemos, ah, la, la realidad es que ella entiende lo que vengo a hacer, ella entiende lo, lo, lo, el compromiso que tengo. Pero digo, el insulto era como una chicana, es decir, ahí viene sí, el marido de... Sí, desacreditado. Pero, pero... el dólar a 400 cuando... No valía 400, que sean este desestabilizador. Este es tipo. el dólar Moritán y no es el dólar Marido de Pampita. Ahí te metieron, ahí ya te metieron, ¿no? ¿eh? Como si no tuviera ese poder, ¿no? De, pero dejaste, ya, ya sentís que, y hablando en serio, no, y fuera de Chicana, dejaste de ser el Marido de Pampita para ser Roberto. Pero Siempre lo fuiste, ya lo sé, pero, pero pero la chica no estuvo. Pero sí. tiene sentido, ¿no? A de de todos hablamos generalmente en una referencia para ser más claros con, con, con la persona que queremos identificar. No pasa nada, esto es así. A mí solo me empujó a tener que... Que, que esforzarme más y, y trabajar mucho más. Así. Ella también se compromete bastante, ¿no? Porque estuve viendo un montón de donaciones en la pandemia sí, y ella siempre te acompaña y está ahí al pie del cañón, ¿no? Sí, está muy comprometida. Ella siempre hizo este, sí. lo suyo, trabaja con muchos hogares de, de, de niños y, y yo la acompaño también. Ahora, yo quiero volver a una cuestión de o sea, la casa. Perdón, yo sigo ah. viendo las imágenes de fondo y viven en por una por eterna luna de miel, no, no exagero. Pero, para, Yo quiero volver a ese punto. Sí. Yo quiero volver a ese punto porque... Es lindo, ver, ¿no? Es una cosa, A mí supongo que le pasa a un montón de matrimonios. Vos decís que... Con ocho y media de la noche. sí vale, Acostaron a los chicos, se fueron todos a dormir. Bueno, vamos a ver una serie. Vos querés ver una, ella quiere ver otra. <risa> ¿Quién se va al comedor a ver <risa> la otra? ¿Y quién se queda en la cama diciendo la elegí yo? Te digo algo mucho peor. Ni siquiera me va al comedor, me, me la fumo con ella. ¡No! Imagínate. Aprendan todo. Pero para, si vos aprenda. querés... Años, pero, me parece igual, pero ¿eh? te voy a pero <risa> permitime hacer un cierre. ¿Cuántos años llevas? Pero ya? cuando me toque a mí o cuando me toque a mí, ella también me acompaña. Pues cuando ah, me toque claro, a mí Cuando llegue el día cuando me toque <risa> y a mí, alguna vez me me a me elija <risa> una serie, me va a acompañar. Eh, estamos, o sea, estamos muy enojados igual, Roberto, algunos hombres con vos. <risa> Porque levanta mucho la vara. A oh, mí me, pasa, me, pasa, Ay, me sí. pasa que me dicen, ¿por qué no me haces la declaración de amor como lo hizo Roberto Papini claro. claro, no. Pero escuchá, no me da, ¿viste? Levantás la vara mucho. Mañana o sea, viene más, como fuente ¿eh? de inspiración. Que... Sí, Pero es muy claro. difícil, Roberto. Claro, claro. Claro, claro, claro. Pero, te tengo que inspirar. Eh, en aquel momento cuando hiciste tu vaticinio sobre el dólar fue, si no me equivoco, previo a elecciones. Estábamos ahí, más o menos. Fue sí. Ahora estamos igual. ¿Te animás a, a dar al, algún tipo de pronóstico para, para lo que se viene después de las elecciones en este año? Yo solo quiero decir una cosa, es que no, no, no quise hacer ningún tipo de predicción. Yo estaba queriendo representar con el número 400 el desastre. ¿no? Que, pues simbólico, lo, es simbólico, digamos. Que, que es lo que estamos viviendo nosotros hoy. Sí. Eh, y, y la realidad es que es muy difícil decirte, porque depende la cantidad de intervención que esté dispuesto el Ministro de Economía a a claro. hacer sobre el dólar. Si no lo interviene demasiado debería correr a la par de la inflación. Ahora. subir Pero por supuesto. Hoy, ahora cuatro veintiuno, eh. Cuatro no, Hasta elegante se queda corto. Pero es, es, quiero, quiero... Es, es directamente proporcional con la desconfianza que genera el gobierno. Claro. Más va a correr el dólar, cuanto más desconfianza se tenga sobre, claro. sobre la posibilidad el de resolver este gobierno uh -huh. los problemas de las personas. Uh -huh. Uh -huh. Bien. Yo, eh, quiero digo para darle un cierre sí. la UTA tiene un segmento que se llama el gran candidato ah tenemos eh, no porque porque Roberto pertenece a República de Unidos claro República Unidos vendría a ser digo la, la, la madre quién sería dónde lo ponemos y en su momento era López Murphy el y padrino es, de todo claro, tal, no Pero quién si va amigo como peleado. jefe de gobierno somos, ¿somos el partido somos el partido liberal de dentro juntos por el cambio ah, ahí está, está. Caliente, los liberales eh, la pata cambio, liberal a la pata liberal los López Murphy irías pero perdón irías como jefe de gobierno eh, creo que el candidato del espacio a jefe de gobierno puede ser Ricardo López Murphy. Si no es Ricardo López Murphy, podría ser yo perfectamente. ¿Qué sí. falta para ponerse de acuerdo? Conversar detalles, terminar de ver cuál es el que representa mejor al yeah. espacio y tiene más oportunidades de lograr lo más importante que seguir haciendo crecer a la República. Gracias por venir. No, para mí, eh, gracias. Seguramente nos vamos a seguir viendo. Besos grande, a Caro, bomba.